¿Por qué fracasó la revolución de los aviones, las low cost, de Macri y Dietrich? Es el nuevo libro de Red Editorial eh, y estamos con sus dos autores, Fabio Basteiro y Roberto Reynoso, ambos trabajadores aeronáuticos, ambos ex dirigentes de eh, no quiero, Asociación Personal Aeronáutico, Corre. APA, y de la CTA Autónoma. Gracias por estar acá. Eh, bueno, nosotros eh, sabemos algunas cosas que han circulado del libro, algunas poquitas, pero... Promete un montón el libro, porque en principio ya desde el título plantea eh, un fracaso de una revolución de los aviones que se vendió justamente como una revolución que no fue tal. ¿Nos pueden contar un poco en qué consistió en la práctica la revolución de los aviones? Sí, el título del libro de alguna manera da algunos indicios. Nosotros no nos hacemos las preguntas, sino que afirmamos por qué fracasó la revolución de los aviones Estamos taxativamente afirmando que fue un fracaso la política aerocomercial del macrismo durante el periodo 2015-2019. Pero lo, lo marcamos porque desde donde nosotros escribimos el libro, desde donde nosotros construimos este, este elemento de pelea, eh, queda muy claro que no, no andamos con doble discurso. Somos trabajadores de Aerolíneas Argentinas, ambos, más de 40 años en la empresa. Fuimos en mi caso Secretario General, Secretario de Prensa Roberto, de la Asociación del Personal Aeronáutico, y hablamos como trabajadores aeronáuticos. No somos expertos en política aerocomercial, no somos analistas del transporte, somos laburantes que tuvimos la iniciativa de comenzar a analizar, de nutrirnos informativamente y demostrar cuestiones que están chequeadas. Van a encontrar en el libro una gran cantidad de datos van a tener fuentes porque lo que nosotros estamos es tratando de desvelar un, un manto que pusieron sobre la política desastrosa del macrismo, con corrupción, con malversación, con cinismo, con una perversión como para hacer eh, de Aerolíneas Argentinas el pato de la boda, tratar de destruirla, como fueron tantas las iniciativas que a lo largo de la historia de Aerolíneas Argentinas quisieron hacer, destruirla, terciarizarla, privatizarla indirectamente. Bueno, el macrismo no escapó a esto y por el contrario, a, utilizó en una forma eh, quizás... Eh, Exponencial a Aerolíneas Argentinas como el formato para la incorporación de líneas low cost, que son simplemente negocios abiertos de funcionarios macristas, está demostrado, y lo que es mucho más grave. Nosotros no hacemos un, ta un taxativo corte en decir que la low cost Todas son así. Nosotros creemos en una línea aérea de bandera fuerte, sostenida, planificada, con inteligencia y transparencia. Creemos que aerolíneas argentinas, eh, eh, tiene que haber muchos análisis y discusiones sobre ella, pero lo que no se puede discutir es cómo quieren malversar esa lógica metiendo empresas que son negociados con opacidad financiera con respaldos que son, en muchos casos, de los propios acreedores de la deuda externa argentina y que jugaron justamente con los fondos buitres. Son todas mecánicas que fueron utilizando y donde no escapan los funcionarios del gobierno con niveles de corruptela impresionantes. Yo, para dejarlo a Roberto, quería terminar con una cosa. Muchas veces hasta jugamos con esto de las eh, biografías no autorizadas o lo que nadie sabe sobre tal tema. Acá son todos temas que están... Eh, como información que se puede acceder, pero realmente el blindaje mediático de los grandes medios concentrados de la comunicación han llevado a poner un velo o a tratar de tergiversar toda la información con respecto a la política aerocomercial, mintiendo sobre Aerolíneas argentinas y potenciando y a, amplificando las lógicas de funcionamiento de estas empresas que en muchos casos terminan todas en el fracaso absoluto. Perdón, ustedes eh, hablaron en el libro de algo que denominan un frente anti Aerolíneas argentinas. ¿Quiénes compusieron ese frente? Supongo que los medios en principio, por lo que está contando Fabio. Sí, claro, es un medio un frente que se activa por lo general cuando hay alguna situación conflictiva dentro, alrededor de de aerolíneas argentinas y que lo posicionan sobre todo lo impulsan los medios hegemónicos pero además participan desde politólogos miembros de la farándula eh, distintas personas eh, de, de distintos ambientes también que suelen tirar opiniones en las redes sociales en contra de Aerolíneas Argentinas, sin ningún asidero, sin ningún argumento sólido. Eh, el, nosotros mencionamos en el libro el caso del 2019, donde una campaña aeronáutica para denunciar la destrucción de puestos de trabajo que estaba provocando la revolución de los aviones que impulsaba Dietrich y Macri. Es una, ya veníamos en un contexto muy destructivo la, en el 2019 ya habían cerrado cuatro líneas aéreas, cinco, perdón. Y se estaba haciendo una denuncia de ese problema. Y de inmediato surgieron, este, inclusive los pilotos leían un mensaje eh, en el avión y este, hasta un actor conocido como Brandoni se involucró en un intento por silenciar la lectura del mensaje y con esas acusaciones así de al, esos niveles tan bajos a los que van llevando a la política a descender ¿no? con un argumento tales como chorros digamos a un trabajador tratarlo de chorro que es una, un latiguillo muy constante además de esta política que suele impulsar cambiemos el pro entonces el, el frente opera sobre la crítica eh, irracional, casi sin argumentos y limitada a los insultos, sobre aerolíneas argentinas. Por lo general se concentra en los centros urbanos grandes, porque en el interior la situación se vive de forma muy distinta. Aerolíneas es un elemento necesario de conexión con el resto del país. Cada vez que se da una posibilidad de que Aerolíneas deje de ir a una escala, es toda una intervención de las fuerzas vivas de tal o cual comunidad, de tal o cual capital, sobre todo en la Patagonia, que piden que eso no suceda. Se pronuncian las cámaras empresarias, eh, las organizaciones de jóvenes que estudian en otras provincias, todos necesitan trasladarse. Y sin embargo aquí en los grandes centros urbanos arman eh, un coro de críticas e insultos irracional porque ni siquiera fundament ni siquiera lo acompañan de fundamentos que en realidad no tiene eco en, en el resto del país la aeronía es en el resto del país se la espera porque traslada pasajeros personas además de carga une une las economías regionales o sea es un elemento muy necesario con lo cual y esta denostación organizada y sistemática de Aerolíneas Argentinas, ¿qué fin perseguía? ¿Cuál era la intencionalidad? Eh, a lo largo de la historia de Aerolíneas Argentinas ha tenido ataques en forma sistemática por parte de sectores del poder, la falta de una regulación aerocomercial parece que para los liberales es el único elemento que necesitan sacar de, de, de la cancha para discutir. Son mecánicas que lo que tienen como objeto es justamente generar eh, con, en, con, la con estos grandes versos que te hacen de la gran incorporación de capital la lluvia de inversiones o cuestiones por el estilo, pero lo que en el fondo anida es una política de regulatoria sobre el mercado aerocomercial. Nosotros no estamos en contra de que vengan otras líneas aéreas, no somos nosotros los que elegimos los patrones. Siempre decimos lo mismo. Nosotros lo que tenemos, sí, es una lógica donde el Estado tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo de una política aerocomercial. La Argentina es el país octavo en extensión mundial en el planeta, necesita tener justamente una estructura comunicacional y de transporte que sea acorde a las necesidades de nuestro país. En forma indirecta, la que genera el turismo y la que puede penetrar en todos los sectores, en las comunicaciones, también se hace con, a través de una línea de bandera. Ahora, no quiere decir que nosotros de por sí estemos en contra de cualquier otra empresa, porque somos trabajadores y los trabajadores aeronáuticos pueden... Es más, nuestro sindicato se funda sin que exista Aerolíneas Argentinas. Se funda a partir de la necesidad de los laburantes... De de estructurar una respuesta. Ahora, ¿cuál es el, el objeto que persigue este castigo en forma sistémico? Y es fundamentalmente que el Estado abandone una política regulatoria y donde empresas con dudosos orígenes de capital donde tienen dudosas estrategias de transportes, terminan acumulando y llevándose fuera el, lo que ya vivimos nosotros en otras experiencias, como fue la privatización de Aerolíneas Argentinas. Esto parece que se oculta. Dígame cuáles son las alternativas que genera desde el liberalismo y desde la derecha para la política aerocomercial. La privatización que realizó Menem trajo aparejado un gasto inmenso por parte del Estado en las subvenciones eh, en forma indirecta. La destrucción del aparato de la cadena aeronáutica de producción trajo aparejado despido de personal, trajo aparejado levantamiento de escalas y la fragmentación de lo que es justamente la actividad aerocomercial con terciarizaciones como fueron el handling, como fueron el free shop, etc. Ahora, la segunda fase de la política de regulatoria y liberal con respecto a la política aerocomercial fue la revolución de los aviones, que no era más que un negocio a partir de algunos funcionarios y que en otros países puede tener algún tipo de viabilidad también por la densidad eh, poblacional de esos continentes, como es Europa, y en función de eso también la cantidad de turismo que se traslada. Pero con un... Eh, una postura muy regulatoria por parte de la Comunidad Económica Europea. No estamos. La Unión Europea puede tener más o menos. Eh, posiciones firmes con respecto a la política aerocomercial y al mandamiento que tienen sobre los estados pero que se aplican las mar, los marcos regulatorios sin lugar a duda en Argentina si fuera por estos personajes es la anulación total de los que son las pautas de regulación aerocomercial que trae aparejado seguridad, que trae aparejado planificación y que trae aparejado una política para el futuro Esta, cuando nos vendieron la revolución de los aviones nos hablaban de que iba a haber muchísimas más aerolíneas, muchísimas más opciones para los, los pasajeros que quisieran eh, transportarse hacia algunos destinos nacionales e internacionales, sin embargo vos mencionaste que hubo cierres de aerolíneas no nuevas aerolíneas Sí, efectivamente, cerraron cinco y en el 2020 cerró producto también de las pérdidas que había tenido durante el macrismo, cerró la TAM en total se perdieron 2.644 puestos de trabajo se supone que ellos prometían este, la aparición de 50.000 puestos de trabajo, este, no solo que no, eso no sucedió, sino que se perdieron 2.644 puestos de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué, ¿a qué se debe este desastre que provocaron en el mercado de agrocomercial y que dejó tantos compañeros sin trabajo? En principio, eh, no solo la destrucción del mercado interno que provocó el macrismo eh, con los tarifazos, deterioro del salario, pérdida de puestos de trabajo en otras áreas de la economía, sino concretamente en el caso del de mercado agrocomercial, impulsaron una guerra de tarifas al eliminar la, el piso tarifario mínimo que existía desde siempre, digamos, de los años. Las sesenta, bandas, ¿no? Esto que bandas, le llaman las bandas. Las ¿no? bandas tarifarias. Uh -huh. Una vez que desaparecieron las bandas, crearon las condiciones para que hubiera una guerra de tarifas feroces, de manera que cada low cost pusiera los precios que se le antojaban. Pero ese mecanismo iba provocando la desfinanciación de ellos mismos y de las otras empresas que para competir iban también haciendo un gran esfuerzo financiero para bajar los costos. ¿Cuál era el problema aquí? Este, en algún momento eso tiene un límite, las empresas pierden la sustentabilidad eh, y terminan cerrando. Eso fue lo que sucedió. Si le agregamos a ese proceso las distintas evaluaciones que hubo durante los cuatro años del macrismo, eso fue un golpe muy fuerte para la aviación. ¿Por qué? Porque en, en este sector los, buena parte de los costos, alrededor del 70%, son en dólares, por lo tanto, se recaudaba en pesos el valor de los pasajes, pero después había que pagar en dólares y en un dólar mucho más alto. ¿no? Recordemos que eh, hacia 2015 el dólar estaba alrededor de 14, 15 pesos y terminaba 63 pesos con el macrismo, con lo cual recordemos además que este, el desprecio por algún tipo de control de cambios que suele que siempre ostentó el macrismo, y por otro lado, eh, el uso hasta de la devaluación hasta como un garrote político, cuando perdió las pasos eh, tuvo la decisión firme de no intervenir en el mercado cambiario y que el dólar se fuera, al día siguiente, el dólar se fuera arriba sin, ningún, sin ninguna limitación. Bueno, la otra estrategia propagandística de la revolución de los aviones, aparte de que iban a venir muchas nuevas aerolíneas, era que iba a resultar un beneficio para el Estado en términos de recorte de subsidios, que se van claro. en cantidad. Vos hace un rato nos explicabas que eso no muy ocurría así. Sí? Muy interesante cómo ha generado toda una lógica de traslado hacia la sociedad, como lo hacía Neustadt en la década del 90, diciendo de que nosotros estábamos bancando aerolíneas, la sociedad con los impuestos y que los pobres no pueden viajar. Una mecánica que, que la utilizan como latiguillos publicitarios y que donde tiene un ejército de trolls y publicistas y focus group para trabajar sobre eso. Ahora, después, cuando uno empieza a demostrar que si hay algo que sustenta el crecimiento y el sostenimiento de estas empresas low cost, son todos... Eh, en forma indirecta a través de, eh, de subsidios provinciales, de subsidios nacionales encubiertos, en lógicas de bajas de tasas de, de impuestos, de costos laborales, todo esto son mecánicas que se utilizan en forma cubierta para tratar de sostener a las empresas low cost. Pero digo más, esta revolución de los aviones que de invento no tiene nada, fueron términos utilizados ya en otros continentes, en otras décadas, no hay ninguna novedad en lo que traen aparejado, tiene como objeto la uberización de la sociedad no es un problema hay una frase muy interesante que roberto la, la resalta en el libro que es que aerolínea se va a transformar en el campo de batalla ideológico para lo que viene quiere decir que de alguna manera están poniendo aerolíneas como el ejemplo de lo que se pretende para los trabajadores para el conjunto de la sociedad un estado ausente un estado donde no haga valer los derechos de los trabajadores y la uberización de la economía el dumping como mecánica la creación de sindicatos patronales, creado por las propias empresas con el aval del Ministerio de Trabajo y de Transporte de Dietrich y de Siska la necesidad de bajar los costos eh, eh, de, impositivos a las empresas low cost, dándole todas las facilidades y sin conocer los orígenes y desarrollo, sin controles por parte de la ANAC sobre la actividad y trayendo aparejado una falta de seguridad comercial que realmente si eso se profundizaría, estábamos en situaciones bastante mucho más graves. Yo digo porque hubo incidentes y accidentes por parte de la línea low cost por la falta de control del Estado Nacional sobre las empresas que eran favorita, eh, favorecidas por las lógicas de los funcionarios. El caso del equipo brasileño, de hecho, ¿no? Bueno, no el, Cha, el Chapo sí, el... fue uno de, los, uno de los formatos quizás más dramáticos que nosotros no quisimos ahondar, porque si ponemos a ahondar lo que pasó en Europa con el vuelo que también fue sobre las montañas con un pilotos que son de empresas terciarizadas, el low cost... Bueno, hay un montón de ejemplos, pero nos focalizamos sobre esta experiencia de cuatro años que tiene como interesante de analizar, que no son cuatro años del fracaso de una instrumentación de una política de transporte. Es una lógica de funcionamiento, es una mecánica para trasladar al conjunto de la sociedad y donde no existan controles, donde no existan eh, verificación técnica y donde no existan sindicatos que realmente sigan peleando por los intereses de la nación, de una política aerocomercial lógica, planificada, inteligente y de los derechos de los trabajadores. Entonces, repaso: la revolución de los aviones no le sirvió al sector privado, cerraron varias aerolíneas, no le sirvió al sector público, no solo a aerolíneas argentinas, sino el propio Estado, no ahorró dinero con la revolución de los Ni aviones. A los clientes no tampoco. lo recibió a los pasajeros y tampoco a los trabajadores. ¿Quién se benefició de la revolución de los aviones? un intento por impulsar la penetración del capital privado en un área codiciada por distintas corporaciones grupos económicos el gran obstáculo para ellos es siempre aerolíneas por eso siempre le pegan digamos ¿no? eh, quisieran que aerolíneas este, sacarla del medio y entrar a jugar quedarse con el, la porción de mercado que aerolíneas suele satisfacer y atender en todo el país como eso no lo pueden hacer, tratan, trataron en este caso este, ir comenzar con las low cost y después ir perjudicando gradualmente aerolíneas hasta llevarla a un desprestigio creciente que justifique socialmente ante la opinión pública la necesidad de privatizarla o de venderla. ¿no? Por eso siempre el latiguillo suele ser ese. Este, cómo se puede tratar de, de ñoquis o de planero como lo hacen irracionalmente a gente que trabaja todos los días para trasladar y que está a la vista de todos digamos que el, el trabajo se, se lleva a cabo trasladar a gente a los distintos lugares del país sí. ¿Hay nombre, no. nombres directos de funcionarios del gobierno de Cambiemos claro, implicados claro. como beneficiados bueno, por eh, esta política? Un, un dato que fue hasta presidente y parte del directorio, Glusman que trabajaba en Acumar, eh, mientras era uno de los CEOs de Flybondi, Quintana, hay muchos, muchos casos. El propio casos. Macri. El propio Mauricio Macri con Avian, eh, que, que van a encontrar en el libro cuestiones que... que son en menor escala como las de la Autopista del Sol o los funcionarios que penetraron, porque siempre es el nido de la Cámpora o cosa por el estilo, la cantidad de ingresos que se dio durante ese periodo del macrismo, de funcionarios, de directivos, de LAN Chile o de la TAM Argentina, pasaron a dirigir porque justamente Lopetegui, que era parte de la estructura de gobierno, terminaba siendo el que dirigía las lógicas. Pero yo quiero decir algo, sí. en el libro si bien nosotros no ocultamos nuestra de definición de antemano de dónde estamos parados y de dónde hablamos, lo que van a encontrarse es que cuestiones que nosotros quizás no coincidimos muchas veces en las trayectorias políticas, sindicales o o del posicionamiento de empresarios, van a encontrar definiciones de empresarios, definiciones de otras líneas aéreas, definiciones de sindicalistas que muchas veces no estamos en el mismo espacio, pero que igualmente van a encontrar un abanico de definiciones, hasta de los propios medios de comunicación que no pueden dejar de decir algunas verdades que muchas veces las tapan o que la secundarizan, pero que si uno los analiza con rigor va a encontrar definiciones que son catastróficas, peligrosas y fundamentalmente irresponsables. Y este es el tema, la política aerocomercial es algo que se necesita de inteligencia, de transparencia y de un control muy fuerte. Y lo que realmente es un peligro que gente sin capacidad, pero fundamentalmente con un nivel de cinismo muy elevado, haga negocios con las arcas públicas y quieran adjudicarle a los trabajadores aeronáuticos la responsabilidad que tienen quienes dirigen la política de, de transporte en, en esa época, fundamentalmente en el macrismo. Entonces, ¿por qué fracasó la revolución de los aviones? ¿Las low cost de Macri y Dietrich se puede conseguir a partir de febrero en la web de la red editorial? Eh, y en algunas librerías amigas, ¿no? Que seguramente aparecerán en la página de red editorial. van a aparecer en la página. Bueno, eh, Fabio Roberto, muchísimas gracias por estar acá y gracias por escribir el libro. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes.